El de la financiación de vuestros partidos, ¿cómo os financiáis cada uno? Vamos a ello, rápido. Y ya os aviso que no va a haber tiempo para el minuto final, porque nos faltamos a seis minutos de acabar, pero eh, como cada uno ha expresado muy bien su, su opinión y su punto de vista de su partido, creo que tampoco es necesario. De hecho, eh, conocemos un poco cada uno de los partidos, eh, pero de todas formas eh, voy a hacer esta última pregunta que me parece muy interesante y que no quiero saltarme que es cómo se financia cada uno de vuestros partidos. Eh, ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿Vosotros que sois los que lleváis más tiempo, los de EQUO? todo el rato empezar, ¿eh? <risa> Bueno, nosotros... Es no que final, te tengo aquí al lado, ¿sabes? Eh, eh, eh. <risa> eh, mm, nosotros no, ni acudimos ni vamos a acudir a créditos bancarios, porque lo tenemos así decidido, porque creemos... Eh, ...que la dependencia de las entidades financieras... ...contamina la política y por tanto... ...que tiene que ser desde la gente que participa del proyecto... ...desde otra gente que le interesa el proyecto... ...y puede ayudar y puede colaborar... ...y desde luego si en ningún caso... A, a, de, ...haciéndonos dependientes de entidades financieras... ...pero más allá de esto... Uh -huh. ...creo que no solo nosotros lo que estamos haciendo... ...sino que es importante... ...o sea, a mí me parece fundamental que la ciudadanía... ...sepa y pueda saber desde el principio al fin... ...cualquier gasto y cualquier... Eh, eh, ...cualquier situación de cualquier partido... ...y como medida inmediata desde luego saber... ¿Quién debe a qué y, qué y qué cosas? Porque eso es muy importante para saber si la política eh, es independiente o no lo es. ¿no? Te, tenemos muy poco tiempo, os voy a pedir 30 segundos a cada uno para explicar un tema tan difícil como cómo os <risas> no, pero En nuestro caso seguro que no es difícil. Vale. ¿no? Eh, no, no, no, de no, de déjame ir a Rita luego vas tú. En el nuestro también es una cosa bastante sencilla, partimos del mismo análisis que es que no queremos depender de los bancos ni tampoco de las subvenciones estatales, así que por no. nos financiamos a través de, eh, de la gente, que ha sido poco tiempo, llevamos dos meses desde que este proyecto ha comenzado, pero que hemos tenido una gran respuesta, eh, entonces nos financiamos a través de lo que la gente colabora en internet y además hemos sacado ahora un crowdfunding para comprar cosas específicas que creemos que necesitamos para la campaña, una furgoneta una plataforma online para las primarias cosas concretas en las que la gente puede participar pero directamente Pero yo soy quería preguntarte pero ¿y eso de, de, ¿De quién acabará siendo? Porque nosotros, por ejemplo digamos, el hecho Inés, de decir Inés, con todo respeto, los pues que ten, sí, sí. apenas tenemos tiempo para debatir este es? tema ¿De quién es? ¿De, o de la asociación? Eh, lo único que todavía no hemos comprado que en algún momento compraremos es esto de la furgoneta para poder movernos y entiendo que sí será de la asociación cultural que tenemos como, Ajá. como supongo que sí José Luis sí, nosotros como somos un partido liberal estamos primero en contra de las subvenciones públicas a las fuerzas políticas creemos que son los ciudadanos los que con su dinero tienen que financiar la actividad política de los partidos eso lo estamos llevando a tabla, somos absolutamente partidarios de la transparencia, vamos a auditar nuestras cuentas y nos estamos manteniendo exclusivamente del dinero que nos dan nuestros afiliados. tenemos En un mes hemos conseguido casi 4.000 afiliados, hay tres cuotas, una cuota eh, ordinaria de 9 euros, una cuota contributiva de 25 euros y una cuota para parados y personas con problemas de 5 euros. Y además de eso estamos recibiendo, no me importa decirlo, ayudas de personas que son militantes y dan más dinero o de otras personas y no tenemos ningún crédito pero no porque no queramos sino porque los bancos no se fían lógicamente de un partido Qué, tan pequeño buena, como nosotros ¿no? pero en algún momento podríamos recurrir sin ningún problema al crédito porque el único problema que crea un crédito es si no lo pagas pero si lo pagas como nosotros haríamos no hay ningún problema el sí, no Simona, te Bueno, que te imagen te... Eh, que esa cámara, eh, esa cámara. somos el único partido en el mundo eh, que tiene esta manera de organizar la financiación, mirarlo rápido para verificarlo porque todo el mundo ya lo está copiando. Lo que nosotros estamos haciendo es eh, presupuestamos, eh, hacemos la actividad por bloques, la presupuestamos, colgamos el presupuesto, abrimos un crowdfunding o colecta colectiva en Internet, que esto nos sirve para no sirve para pedir dinero fuera, sino sirve para que se pueda ver con transparencia, cómo entra el dinero desde la comunidad y porque, y para que todo el mundo que quiera pueda contribuir. Y no solo hacemos esto, sino que col, hacemos una cosa increíble: colgamos las facturas. Madre mía, eh, no, y, eh, perdona. Y col, eh, nosotros no estamos a punto. No estáis creen, en ello, pero nosotros no ya lo hacemos creen, desde creen, hace un año. No, no, pero no es, es que a nosotros no eh, nos, decir, nos dejan el, subvenciones eso, finalistas, momento, ¿eh? Perdona. Por que, eso correr, adelante. Que ojo, eh. porque somos los primeros, vale. pero todo el mundo ya lo está haciendo también. Al día de hoy somos los únicos que colgamos la factura y los comprobantes de pago. Eh, aparte de esto, bueno, no hay más tiempo, pero aparte de esto hay una cuenta para hacer donaciones, el dinero se trabaja de la misma manera, según proyectos, y todo puede ver dónde va a parar con facturas y comprobantes de pago. Muy bien, eh, perdón que os dé tantas prisas y tantos es que quería hablar de todos los temas, más o menos los hemos tocado todos, no nos hemos despedido, no hemos hecho un minuto a cara para tal... <risa> pero es igual, ya nos conocemos todos, ah, así que si queréis votarles, votadles, si no, pues no. Eh, ahí entra vuestro voto, yo no os voy a decir a quién tenéis que votar, que ya, que ya sois mayorcitos para decir a quién vais a votar. Vamos a ir una última vez a las redes sociales y luego nos despedimos rápido. Bueno, pues únicamente comentar que ha habido un debate muy activo en las redes sociales y, y la verdad es que esta idea de Simona de ir mostrando con el ordenador todo lo que iba diciendo, le ha, le ha gustado bastante a la gente porque le ha parecido muy transparente y... Mm. Y la verdad es que la gente ha estado contento, muy contenta con esa idea, así que quería comentarlo como para remarcar una buena forma de hacer las cosas, porque la gente ha hecho bastantes comentarios al respecto. Pues muchas gracias a todos. Eh, estaréis todos en el Storyfy, como cada semana de, de este programa, uh, y podréis consultar todo lo que habéis dicho, todo lo que se ha dicho, todos los debates y esas cosas que os gustan tanto consultar en las redes sociales y que también explica cuando estaba Patricio Rillo. Eh, y yo lo explico fatal porque no entiendo estas cosas. En fin, señores, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Eh, os quiero agradecer especialmente esto, porque ha sido mucho trabajo eh, y mucha ilusión el que hemos puesto en este programa. Gracias, como digo siempre, a bueno, a los que habéis venido, eh, Inés Abenés eh, Rita Maestre, José Luis González de Quiroz y Simona Levy de Partido X, también gracias a Esther Legaz eh, que se ha encargado de las redes sociales David Páramo, Enar Postigo y Aitor Rodríguez eh, en, en, como operadores de cámara gracias también a la gente que nos verá en las redifusiones de el teleca, la la Teleponcat y eh, Televisión de Carmona y también Canal 33, gracias también a los técnicos de Canal 33, acordaros que el lunes, lo estoy diciendo todo una vez que no puedo con mi mismo el lunes acordaros que eh, tenemos after llamas este programa spin off esta segunda parte del programa que tanto nos gusta y como siempre digo al final acordaros eh, que no importa si sois eh, partidos grandes, pequeños, medianes, nuevos o viejos, eh, si os portáis mal, lo que importa quiero decir es que si os portáis mal, os estaremos vigilando. Y que arda la plaza aquí en Canal 33 eh, y en las refusiones de, como he dicho antes, de la semana. Uh, antes de irnos, un placer para nosotros, como siempre, una semana más, recibir las epístolas de mi tocayo, don Ricardo, desde su roja y fría Rusia, Unión Soviética,